Bueno, muy buenas noches todos y saludos desde Cabo Bretón, en Canadá. Nueva Escocia. Nueva Escocia. Exactamente, estamos de viaje. Uh -huh. Estamos de viaje en familia, yo, mi mamá y mi papá, Samuel, su papá, estamos recorriendo las provincias marítimas de Canadá. Y sí, queríamos filmar un pequeño video porque hay algo para celebrar hoy día. Sí, ¿Qué sí. pasó? ¿Qué ocurrió? El canal pasó los 100.000 eh, suscriptores. ¡Oh! Gracias a todos. <risa> y así que queríamos tomar un momento para agradecerles a ustedes, todos ustedes que han mirado los videos, dejado comentarios, a los que nos mandan emails y se conectan con nosotros. Les queremos agradecer porque sin ustedes este canal no hubiera llegado a ser lo que es en este momento. Exactamente, sí. Uh -huh. Y bueno. <coughs> Estos eh, dos días últimos estuvimos alojados en una cabaña en el medio del monte, en el medio mm. de la nada, y no teníamos ni siquiera wifi, ahí no, no había internet, no había nada, así no. que no pudimos hacer nada, <risa> sabíamos que se llegaban los 100.000 suscriptores, y andábamos medios preocupados, porque ¿a dónde vamos a conseguir este internet? Y hoy llegamos a esta nueva cabaña, uh -huh. y aquí sí, tenemos eh, eh, la conexión está funcionando, así que bueno, estamos bastante cansados porque ustedes no se imaginan, esta mañana salimos a las 8, 8, de, la 8 mañana, de la mañana y recién sí. llegamos aquí como a las 5 de la tarde uh -huh. y uno no se da cuenta lo grande, lo extenso que es este país hasta que empieza a manejar y a darle y a darle y venimos manejando, <risa> somos tres que nos turnamos y no paramos y 120, 110 kilómetros por hora y no se llega nunca, es una cosa que, ¿no es cierto? Ya, yeah, son, son días largos de manejo. Pasan las horas y pasan las horas, uno maneja y las extensiones son inmensas en esta uh -huh. tierra. Pero bueno, llegamos aquí, recién comimos algo medio así a la ligerita. Yeah. Y sí, nos pusimos las pilas para hacer este video, que salga rapidito, para uh -huh. agradecerles a todos por seguir el canal uh -huh. y a todos aquellos que comentan, y por los lindos comentarios, porque sí. yo digo que el 99.9% de los comentarios son todos comentarios dulces, cariñosos, con buena onda, uh -huh. y, y eso es lo que a nosotros eh, nos agrada, de ver que la gente eh, ve estos videos y por lo menos tiene un, un poquito de, de distracción, una cosa más sana, ¿no es cierto? Una cosa que, que les alegre el día. Esa es la meta, ¿verdad? Uh -huh. Así que bueno estos días vamos a andar dándole duro por aquí, hoy hemos llegado aquí a la isla de Cape Britain, uh -huh. Capo Breton, Cabo sí. Breton, Cabo Breton y aquí vamos a estar recorriendo los próximos tres días el Cabot Trail. Eh, la, la traducción de Trail en español es muy difícil porque Trail podría ser pista, podría ser huella, pero en realidad el Cabot Trail es una ruta que va bordeando toda la isla y es mundialmente famosa, en especial con los, eh, los que andan en moto, los sí. motoqueros, que le dicen ustedes, vieron, aquí vienen a probarse realmente si, si tienen la sangre fría para andar dando vueltas por esta por esta ruta que va bordeando la la isla, ¿no? Y sí, los próximos tres días vamos a estar recorriendo por aquí, después nos vamos a ir a Prince Edward, a la isla de Príncipe Eduardo. Príncipe Eduardo. Y vamos a pasar allá cuatro días. Ya. Yeah. En una linda granja, en una una mansión ahí que hemos alquilado en una granja. Yeah. Así que para que también vean cómo es, eh, queremos que vean uh, cómo es esta parte de Canadá también, mm. porque la otra vez hicimos el viaje hacia el oeste, y ahora estamos en la otra punta, ¿no? Y sí, es eh, Tratamos de llevarlos de viaje a ustedes con nosotros, en el uh -huh. grupo. Que ustedes participen y se sientan como que van viajando también con nosotros. Uh -huh. eh, no tenemos mucho en cuestión de cocinar estos días. Porque ustedes saben, son lugares alquilados, no hay muchos implementos de cocina. Y encima estamos en el campo, así que no es que hay un supermercado en la esquina donde podemos ir a comprar comida. Exactamente, o sea que tal vez estos videos que vean de esta zona son más o menos un poquito más relacionados con todo lo que es eh, esta parte de Canadá y menos sobre la parte culinaria, ¿no? Eh, por ahí vamos a ver si conseguimos algunos pescados frescos para hacer en los... Eh, asado, pero aquí es todo asado a gas, ¿vieron? Uh -huh. Es un, para un asador argentino, es medio como un crimen asar con gas, pero no queda otra. Cuando hay uh -huh. que hacerlo, lo hacemos, ¿no? Así que sí, estamos en eso, y este, esa es la parte que queríamos este, agradecerles, uh -huh. por eso este video vas a, a tratar de sacarlo esta noche. Inmediatamente, si podemos. Inmediatamente, con la conexión de internet. Sí, si podemos, sí, y y bueno, sí, de eso de eso se trata, eh, sigan, uh, sigan viendo, sigan este, suscribiéndose al canal, avísenles a sus amigos, a sus uh, parientes, que esto vaya creciendo porque se vienen cosas muy lindas para, para todo este canal, que no, no es el momento para contarlas, pero ya van a ver que, que esto va a ir a lugares que ustedes ni siquiera se imaginan a, a dónde van a, vamos a terminar con todo esto. Y, y sí, este, también está la parte que cualquier cantidad de pedidos de cómo fue mi vida y por qué emigré a Canadá y eso también está pendiente y ya va a comenzar, pero necesitamos estar medio fijos en un lado. Sí. Porque tiene que ser una serie, yo no les puedo contar todo lo que ha sucedido en un video, ¿OK? Eso van a tener que ser varios videos, va a tener que yeah. ser como una especie de uno de esos <risa> programas. Daña que vean con episodio pues episodio 1 episodio 2 sí, episodio 3 sí. porque no. es larguísimo y es complicado y es interesante y es eh, algunas veces medio increíble pero bueno esa es la vida y uh -huh. lo que sucedió y ya se los voy a contar y ya lo vamos a empezar a hacer en cuanto ellos se desocupen un poquito con todos estos videos atrasados uh -huh. que tienen de la argentina y de la India, no sé dónde quedan videos todavía, <risa> hay videos atrasados de todos lados, ¿vieron? Yeah. Otra cosa también es, eh, queremos que sepan que es, eh, uno le mete, digamos, todo el empeño que puede para hacer este, estos videos y yo le puedo garantizar, yo no filmo ni, ni hago editing, no edito, no hago nada de eso porque no conozco. Él es no el entiendo. talento. No, pero les puedo decir que estos dos aquí, tanto Audrey como Samuel, se pasan los días, pero los días enteros metidos editando, buscando, este cortando, poniendo las partes, haciendo que los videos realmente salgan lindos, interesantes y que ustedes los disfruten. No es una cosa que uno dice agarra la cámara, sale, filma un rato y después lo larga al aire. No, es, es un trabajo prácticamente de de cinematografía, lo que se hace aquí. Y, y lleva tiempo sacar un video al aire. Ustedes no se imaginan el tiempo y las horas de trabajo que lleva poder poner un lindo video para que ustedes después lo disfruten, ¿no? Uh -huh. De eso se trata. Así que eh, les pedimos que muchas veces tengan paciencia. Si por ahí pasa un tiempito que no ven un video, no es porque uno se haya olvidado, porque ellos no tengan ganas de sacarlo, sino que algo habrá sucedido en ese periodo, en esa semana, que no ha dado el tiempo para poder eh, release it, ¿no? Para poder soltarlo, publicarlo, publicarlo eso así que, ¿qué más? Bueno vamos a celebrar entonces hemos estado acarreando una lata de dulce de zapallo ¿no había dulce de batata? No sé si compramos no, zapallo a, por accidente. aquel agarró la lata sin él mirar zapallo. Y era zapallo, no él pensó batata. que era batata y era zapallo. ¿eh? Así que zapallo sí. con queso y una botella de un torrontés de Mendoza. Uh -huh. Mendoza, ¿no? Uh -huh. Torronte es mendocino, uh -huh. argentino, vamos a celebrar con esto. Uh -huh. No es mucho, pero es lo único es que algo, hemos podido este, traer, como quien dice. Yeah. Y, y bueno, queríamos compartir con ustedes, ya hemos cenado un poquitito de pescado esta noche. Yeah. Y Samuel y... está que no se puede controlar la risa porque estábamos antes de que empecemos a firmar, está que se le sacude la cámara. <risa> Grandpa no vamos a mencionar eso, no vamos a mencionar. No. Oh, ahí está. Bueno. A ver, vamos sirviendo aquí para que ustedes también brinden con nosotros. Uh -huh. sí En sus casas, en el lugar donde estén. Y eso no quiere decir que tengan que brindar con ninguna cosa super cara o super. Eh, sofisticada. Un vaso de agua. Nada, con un tetra, si lo tienen a mano, también agárrenlo. Un mate. Un mate. Nosotros somos gente que no somos vieron creídos. A nosotros nos va bien todo. Lo que tengan a mano uh -huh. lo agarran. Hacemos un lindo brindis. A ver, esos dos que andan por ahí, vienen a buscar A el... ver, a ver. ¿Eh? Cheers. We're gonna do a cheers. Un cheers. Oh. A over, guys. Hey, un cheers aquí. Guys. Ahí viene mi esposa y viene el papá de Samuel. Sí. Y entre ya todos, vamos, todos a hacer una, un Salud. vamos a hacer un brindis por los 100.000 uh, suscriptores. Oh, yeah. Por aquí, hey. El pobre Togi anda dando vueltas. Sí, y no, mi copo. ¿Y pasa? yo dónde estoy? A ver. ¡Ey, Hey no. hey. chau hey, ¡Togi! Cállate la boca, Togo! ¿Cómo es eso? Acá está. Bueno, el papá de Samuel, sí. se llama George, sí. y vino con nosotros también de viaje. Olé. Y mi esposa, que todo el mundo piensa que no existe o que no la queremos mostrar o lo que sea, pero no es verdad, ¿no es cierto? No, Ella, hay veces que la cámara le resulta un poquito incómoda, pero ahí la tienen, se llama Pilar, María existe, del Pilar. Sí que existe. Existe, ¿no sí. es cierto? Sí. Ahí está, una hermosa esposa. Y bueno. Salud, por ¡Vamos! Salud. 100, Salud. Salud. Familia de viajeros, a todos ustedes gracias nuevamente. Salud y sigan suscribiéndose y sigan mirando estos videos porque como ya les digo, se vienen cosas súper pero súper interesantes y no nos hemos olvidado y a todos aquellos que escriben en los comentarios y que dicen, "Ah, nosotros les escribimos, pero ustedes nunca contestan." miren les puedo garantizar que entre todos leemos hasta el último de los comentarios, todos uh -huh. se leen. Ahora, cuando hay 3, 4, 5 videos y cada uno tiene 2.000, 2.500 comentarios, es uh -huh. difícil comentarles, contestarles a todos, pero a todos los leemos y les pedimos que sigan este, comentando, que sigan mandándonos ideas, que, qué es lo que quieren ver, qué es lo que les gustaría vamos a tratar de complacerlos a todos sí. Uh -huh. somos gente flexible abierto lo que ustedes ven es lo que nosotros somos aquí no hay nada escondido no hay no hay puesta en escena no hay nada así blanco y negro y pum. y entonces eso es lo que les decimos es que los leemos a todos les agradecemos porque son comentarios que levantan el ánimo no es cierto yeah. Yeah. Uh, muy lindos y muy amables muy amables y da ganas de seguir este produciendo sí. y de creándoles videos para que ustedes puedan sí, seguir sí. divirtiéndose sí. también con nosotros, ¿cierto? Y bueno, de eso se trata. Uh -huh. Tratarlos de hacerlos sentir parte de la familia, que estamos todos en familia, que somos una familia cada vez más numerosa, más grande, y vamos a ir lejos, van a ver, uh -huh. con todos ustedes, todos juntos, así que saludos nuevamente. nuevamente. Saludos. Salud. Gracias salud. a todos. Gracias. Okay.